Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien, que todos estén muy bien. La idea de hoy es hablar sobre los ejercicios. Reconocer, conocer que hay ejercicios generales para todo tipo de clases que nos llevan a jugar golpes adelante, golpes atrás, con desplazamiento, voy, ve con con la red, llego hasta el cono. Distintas posibilidades generales para todos, para una vez que tenemos aprendido el golpe o el movimiento que practicar es repetirlo para ganar confianza, para ganar seguridad, para tener continuidad, para meter todas las bolas dentro del campo de juego. Pero antes de eso hay una parte que es la que el alumno, es a la que nosotros vamos a trabajar mucho también como profesores de la escuela Beach Tennis, donde el alumno va a aprender la técnica básica del deporte, la va a mejorar, la va a tener eh, totalmente incorporada para sí. Para que luego cuando vayamos a esos ejercicios generales, cuando llegue al momento de golpear lo haga de la mejor forma posible y de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué es lo que quiero destacar aquí, que cada alumno es distinto, cada jugador es diferente, siempre hay cosas para mejorar. Nosotros dividimos los golpes en posición de espera o posición inicial, movimiento de para atrás, movimiento de para adelante impacto, acompañamiento y terminación y en base a eso cada uno de los golpes tiene esa secuencia esas fases de análisis. En base a eso nosotros vamos a detectar cuando nuestro alumno necesita mejorar alguna de esas fases. Cuando lo detectamos empezamos a trabajar con él en eso. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros tenemos las progresiones de aprendizaje. No es un método para usarlo para enseñar, pero sí es un método que nosotros incorporamos dentro de la escuela para usarlo para detectar y para trabajar puntualmente algo que no esté funcionando bien. Así que bueno, les dejo esa indicación, es importante hay ejercicios generales, hay ejercicios específicos para cada uno de nuestros alumnos cuando tienen que mejorar algo muy puntual y un tema fundamental. Siempre que hago un ejercicio cualquier nivel de alumnos, el ejercicio empieza desde una posición inicial de espera, hago el ejercicio, voy, busco la pelota, hago lo que tengo que hacer y el ejercicio termina volviendo a esa posición inicial de espera. Muchas gracias y seguimos. Les mando un abrazo grande a todos y a todas. Chao.